de yo, Jesús o kimotiti y o en acastamar y toca tiberias y Tamoche, o y o Jesús oyeka ca oyekan oye Simón Pedro, Tomás catlekitu cayotia cuate, Natanael catlejoye de Caná de Galilea, Nuiki y sebedeo. se y wan come ni Simón Pedro kimilwi. ni Nimichmati, y michmati, yewan okinankilike, mati mitwikaka. Y cuá con barco. Pero ni nyo yuak machitlasmichin michin o cacique. Ni cuáquio tan walaya, Jesús o y catlatentle. Pero y machiticawa, macho que jesus jesus en Jesús. Jesús o Anquimasique es michime. Y juan Amo. Jesús o que ke milwe. Si michmatat y barco. Iguan es michime. Y con Iguan satepa a chukowelia o kikishtiaia michmatlatl, porque o kinkitskike michime. Iguako ni atle Jesús o kitla okiluen o Pedro. Yento, señor. Sanima ni guakiko en Simón Pedro, ni quien señor, o mozutoltisti Porque uyeka a Y Iguan o kitikatl. O ksekime mumashtike o asito atlatentle y O michmatlat tentok de michime. Oyeca, San Canace, cien metros de Can, atlatente. Ni cuacotemoque y pantlale, o kitake se michin, y guan pan, y pantlisochtle. Jesús suquemilwe. Si cualinquican se queme michime, catle ankin anquinquitsquisque. Simón Pedro, tlejo quitechbarco, y oquitilanque, hasta atlatente. Tentok de huijueyin michime. Oquimpu, y oyeca, se ciento, y wan omenpualle, y guan y michime. Más que o quién michime, macho que Jesús o kimilwe, milwe, shewiki kanshit la macho michewi akinje. Porque cual le o ni quiento señor. Satepan Jesús o miscuani okitilan o ken pan iwañoki no iwa kichi i kamichin. Ika y mochi ya i vuelta o kimotitin Jesús y Jesús Satepan de Omyolcu y de Icuacomica. Satepan de Otlanke Otlaquasque. Jesús su quitatlanín Simón Pedro. Simón y con en Juan. Tienes las sosta ocache que mon Pedro kinankile. Ajá, señor. Tejuat sin Niksatekit nixatequil, ni misnequi. Jesús su Shikintlaqualti Jesús y oxemi. Simón y con en Juan. Tienes las sosta. Pedro kinankile. Aján, señor, te sin cual tigmati, ni Jesús o Shikimpian nochkawa. Y pan vuelta, oxemo ok, Simón, ikonen Juan, melau quitlatlani. Ni qua Jesús o quitlatlani, ya vuelta, coch kineki. I Y qua con Pedro muyolcoco, por icono quitlatlani. Iguano Señor, te juat sin noche tigmati. Te sin cual tigmati, ni que Jesús o Shikintlamaka quintlama nochkawa, y pa melaca ni pochle, o ti o Pero ni cuacitetastes, ti mas masos, y guanoxen mitsutsultis, y Jesús y conoquito para oquimatilti, quennikmikis sin Pedro, Satepa. iwankeni kenik guanquennik sin Dios y Satepa sa no quilwe, ni Pedro mocuepke, o quita goxey un Jesús o quitla Oyaya in Katle Catle hueca y te chintiota cual le, iguano mi pan Jesús, iguano quitatlanica. Señor, aquí mis temactis. Pedro kitak o quitatlanin Jesús. Señor, iguañin tlacatlamo chihuas, Jesús o quilue. Tlanen ignequis mamokawa asti cuacnigual mocuepas, te machmotequiu, te y cua coño un le leo in intechmo machtike tan kake machti machmikis pero Jesús machokito nikmachmikis si sino nye tlan niknekis mamokawa asti kuak ni walmokwepas ntes machmo machti yenne nejo nikitak tlan otlapanok iwa y techil libro iwa na me juan ankimati nik nikita yomelaok Jesús o kenchuk tlamanti okachi y cuando anoche, se por se de Tlan Jesús o Kichi, machakini y escoyen tlaltic pa que libro tin, kate es Y con mayeto.